Residentes en el Distrito Municipal de La Peña de San Francisco de Macorís denunciaron este martes la situación que padecen debido a la falta de agua potable en la zona. No, eso es triste, esto no llega agua aquí, aquí no está llegando agua. Y cuando llega, no, no es parte, porque aquí es que tiene que llegar, aquí no está llegando agua, como una hora de agua. Agregan que a pesar de externar su preocupación a las autoridades y al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, a la fecha no han prestado atención a su humilde reclamo. Ah, no, que siempre van a arreglar, yo no Pues yo creo que tiene algún negocio con una finca para allá, para donde está la toma y dos piscinas. Agregan que deben suplirse comprando camiones de agua agua, están en una piscina la están cogiendo para allá arriba y no dan agua casi en la peña. Lo que llega el chile, poca la mandan. Donde yo vivo no dan agua. ¿Y ustedes entonces para cocinar, bañarse? No, con agua María. Y hay que comprar hay camiones también que pues no hay. No, hay no, no, no la dan el agua. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.